Fíjense, aquí en la pantalla, aquí en la pantalla tenemos, un, es un formato, que quede claro que es un formato. Trae o tiene los datos mínimos indispensables que deben de tener las acciones. Si ustedes le quieren poner más o le quieren poner menos, es decisión de ustedes. Nos, nos comenta aquí Oscar: dice, creo que de inicio el mismo notario debería exigir la, prese, la presentación de esos títulos de acciones para que dé fe. Mi estimado Oscar, tu razonamiento es correcto, pero el notario no tiene la obligación de hacer esto. No perdamos de vista, no perdamos de vista el contexto de lo que el notario hace y de lo que nos gustaría que hiciera. No pierdan de vista que el notario es una persona autorizada por la ley cuya función es dar fe de los actos, o sea, darles veracidad. Esa es la función del notario. El notario no tiene obligación, aunque repito, la lógica que tú pones, Oscar, es muy sensata, de hecho a mí también me gustaría, pero el notario no tiene obligación más allá de protocolizar el acto, es decir, llegó Pedro, llegó Juan, se juntaron de común acuerdo, me consta que los estoy viendo, los veo que son capaces para constituir la empresa, y ellos constituyen su empresa con sus reglas y bases. El notario lo único que tiene que hacer, la ley no le impone mayor obligación más que dar fe y el protocolo de la constitución de la de la sociedad, ¿OK? Entonces aquí en pantalla tenemos, repito, el modelo o un formato de cómo se debe de hacer una acción. tiene los datos mínimos, de, eh, mínimos indispensables que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Primero, si quieren ir tomando alguna nota y si, y si tienen dudas o preguntas, pregúntenme. Muchachos, que no quede duda, que por mí no quede el explicarles pero si ustedes no lo entienden o les falta algún concepto y no me preguntan, la, ya el problema es de ustedes. ¿va? Entonces aquí tenemos modelos de acciones. Fíjense. Vamos a pensar que lo hacen ustedes en una hoja tamaño carta. Edgar, ¿Puede ser hoja tamaño oficio? Sí. Edgar, ¿Puede ser tamaño media carta? Sí. ¿Puede ser en un cuarto de hoja? Sí. Ustedes lo deciden. Eso, la ley no dice en qué tamaño de papel lo debes de hacer. Segundo, ¿Qué tipo de papel debes de usar? Si bien es cierto, si bien es cierto la ley de títulos y operaciones de crédito. No me dice que las acciones deban de estar hechas en un papel de cierto tipo o de cierto material. Mi recomendación es que compren o las hagan en papel seguridad. ¿Qué ventaja tiene el papel seguridad? Como su nombre lo dice, tiene ciertos elementos y características que hacen que las acciones sean menos fáciles de falsificar. Aunque Vivimos en México, tristemente vivimos en México y tristemente vivimos en un México que hay expertos en falsificaciones. Eso también creo que todo el mundo lo sabemos de, y hasta de sobra. Y yo estoy en León, Guanajuato, a lo mejor si ustedes están en México, en la Ciudad de México, pues no me van a dejar mentir que si ustedes van a Santo Domingo, ahí falsifican hasta el acta de nacimiento del Papa. Pero bueno, es un mero dato cultural. Aquí la... La recomendación es. Permítame un segundito. Aquí la recomendación es que no perdamos de vista. Que lo sugerible es que yo haga mis acciones en papel seguridad. Tercera recomendación. Para que no batallen. Una vez que ya saben qué datos van a, van a hacer en la acción. O que más bien, qué datos van a poner. La siguiente recomendación sería acudir a una imprenta y pedirle al impresor que él haga las acciones. ¿Por qué? Porque tienen los programas y las máquinas o las impresoras para poder hacer un buen trabajo. Pero si alguien las quiere hacer en su oficina, también las puede hacer, ¿eh? sin problema. Oye Edgar, fíjate que yo acabo de comprar una impresora marca, ¿Qué les gusta? Marca HP, marca Cero, marca Cano. Muy bonita, imprime hasta color y es láser. Yo quiero hacer mis acciones de la empresa, ¿Las puedo hacer? Sí. Si se fijan, aquí en ningún momento hemos metido un notario o un contador. Cualquier persona que sepa lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley no marca un requisito distinto. Yo en la práctica, ¿qué hago? Todos mis clientes, eso sí lo presumo porque no todo mundo lo puede presumir. Todos mis clientes vigentes al día de hoy, todos tienen sus acciones al día. Y sí lo presumo porque no cualquier despacho puede presumir este tema. Y ustedes mismos lo pusieron en el chat. En los despachos sabemos que existen, las hemos escuchado, pero nunca las hacemos o no las hemos visto. Yo sí las tengo. ¿Qué datos deben de contener? Insisto, este es un formato que yo, yo utilizo. Fíjense los datos y cada quien adáptelo a lo suyo. Primero, vamos a poner el nombre de la empresa. Aquí está, nombre de la empresa. Dice Oscar, los cupones de acciones también es hacer lo mismo con los certificados de aportación. Mi estimado Oscar, los cupones son una cosa y los certificados son otra. Ahorita vamos a ver las, las acciones con cupones, por un lado, y por el otro, los certificados de aportación se rigen también bajo un contexto de datos generales. Puedes tomar como base esto, esta acción para hacer tus certificados de aportación. Hablamos de que acuérdate que certific los certificados de aportación son aquellos que amparan el capital de aportación, pero ¿En dónde? En sociedades cooperativas. Aquí si te fijas, en nuestro ejemplo, hablamos de sociedades mercantiles del tipo, en este caso es una sociedad anónima de capital variable. ¿Sí? Domicilio social. Fíjense cómo no dice fiscal, dice domicilio social, aunque siendo honestos, el domicilio fiscal y el social siempre tienden Hacer el mismo. Domicilio social lo ponen completo. Boulevard Adolfo López Mateos, 123, código postal 007, en la ciudad de León, Guanajuato, en la Ciudad de México, en la delegación, o bueno, ya son delegaciones, en la alcaldía fulana de tal o en la colonia tal. Ustedes aquí ponen los datos completos de la empresa. Dos, duración de la sociedad. Es muy frecuente encontrar sociedades, sobre todo las más antiguas, cuya duración era, o la edad que se le daba a una sociedad, eran 99 años. La última reforma a este tema es que hoy las sociedades no tienen una vigencia. Yo constituyo una sociedad y si la sociedad no trae vigencia, se entiende indefinida. Hasta que se llegue a liquidar, por ejemplo. Título. Número del documento. Aquí nosotros lo que proponemos es poner un número como si fuera, o más bien es un folio al cual le damos seguimiento. Oye Edgar, ¿Cuáles son tus acciones? Mira Edgar es el socio que tiene el folio del 1 al 10, por ejemplo. Oye Francisco pues, tiene del 11 al 20. Oye Moisés tiene del 21 al 30 y así sucesivamente. ¿Sale? Capital social. Es el capital que tiene la, la, es el capital social que ampara las acciones. Oye Edgar, ¿Qué capital tienes en aquella empresa? Tengo 500 mil pesos. por poner un ejemplo. Entonces se supone que cada acción, de acuerdo al valor que esté establecido en el acta constitutiva, es el valor que va a tener el documento. Ayer hablábamos, de, estábamos platicando del tema de la Cufin y de los dividendos. Si yo no tengo mis acciones, muchachos, ¿cómo creen ustedes que yo puedo llegar a una empresa a reclamar utilidades? No, pues es que en el acta constitutiva dice que yo soy accionista. Qué bien. ¿Y qué más dice el acta? No, bueno, dice que soy accionista porque tengo mil acciones de a mil pesos. Mil acciones de a mil pesos, entonces tienes un millón de pesos. Sí, ¿Dónde está el millón de pesos en acciones? De ahí se desprende las diversas clasificaciones del capital. que si es capital social? que si es capital pagado? que si es capital suscrito? que si es capital exhibido? ¿Se fijan cómo aquí empieza a tomar, empieza a tomar un poco de sentido la clasificación legal del capital. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído que si el capital aportado, que si el capital contribuido, que si el capital exhibido, que si el suscrito, que si el pagado, estoy seguro que lo han escuchado. A través de esto es donde tiene sentido esa clasificación del capital. Pensar que una empresa nada más va a tener capital social pues es muy corto. Porque una cosa es que la empresa tenga un capital social de X cantidad en papel, y otra cosa es que ese capital esté en una cuenta bancaria, o que forme parte del activo de la empresa, ¿Va? Ahí se las dejo. Y luego, vamos a poner una leyenda que dice más o menos así. Edgar Ulises Hernández Campos, su servidor y amigo, portador de este título que representa una acción común. Aquí le pueden poner una acción, dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, diez mil. Imagínense que yo tengo diez mil acciones de a peso. ¿A poco creen ustedes que voy a tener una pila de diez mil hojas? Pues se me haría un absurdo. Se puede, claro que se puede, pero sería un absurdo que tuvieras apiladas las acciones en tres o cuatro torrecitas de papel, ¿No? Ahí también ya depende mucho de la habilidad del asesor. Entonces, oye, este título representa mil acciones de a mil pesos, puede ser, yo, yo tengo un solo título, varios de mis clientes así tienen sus acciones. ¿Sabes qué? Esta acción vale mil pesos, pero representa cinco mil acciones y a mil pesos son cinco millones de pesos. Entonces, esta hoja son mil, son 5 millones de pesos que están integrados. Ahorita vamos a ir al tema de los cupones. Y luego, íntegramente suscrita y pagada. íntegramente suscrita y pagada. Quiere decir que esta acción representa el capital que ya está pagado. En su caso, indicar el número de exhibiciones en las que se realizó el pago del capital que representa esta acción. Con un valor de la cantidad. Que ampara el título de crédito, que se, en que se encuentra en el libro de Capital Social, y tiene los derechos y obligaciones determinadas determinados en los estatutos sociales. ¿Estatutos sociales de dónde? De la sociedad, y aquí le pueden poner en los estatutos sociales que están contenidos en el Acta Constitutiva 1, 2, 3, de fecha primero de abril del año 2000 pasada ante la fe del licenciado Pedro Infante que no ha muerto, vive en sus corazones y aquí le ponen yo les pongo aquí un ejemplo, pero aquí le ponen ustedes, cuáles son las condiciones del capital de acuerdo a qué, a la sociedad a los estatutos sociales de la sociedad, que los van a extraer del acta constitutiva de la misma sociedad y cuyos principales preceptos aparecen al reverso yo, yo al reverso de cada acción hago un copiar y pegar de los estatutos sociales que se refieren al tema de las acciones tomados de dónde? Pues de la acta constitutiva, ¿Va? Y luego, aquí ponemos la empresa Autos Usados, que es la del ejemplo, Autos Usados ADCB, se, se constituyó por escritura pública otorgada en, en esta ciudad de la que sea, ante el notario el que, o corredor que procede el día fundamental, la cual quedó inscrita en el registro público de comercio en, le ponen el día, la fecha, la hora, folio, todos los datos que, que identifiquen la, la, la, la, la, el acta constitutiva de la, de la sociedad. Fíjense quién firma, fíjense quién firma, firma el administrador único o presidente del consejo de administración, que es quien da fe de que efectivamente el socio o accionista tiene estas acciones es el que las firma. Y algo por demás importante. Una vez que ya están las acciones, ¿quién es el dueño de la acción? Pues el accionista. ¿Dónde deben de estar guardadas las acciones? Deben de estar guardadas en la tesorería de la sociedad. Porque si bien es cierto, las acciones son, como lo dice aquí el texto, las acciones son del portador de este título las acciones son del quien aparece como titular de la acción en el, en el cuerpo de la acción pero las acciones deben estar guardadas en la tesorería de la sociedad ¿Por qué es importante el tema de las acciones antes de empezar a ver la cuca porque la cuca está integrada legalmente por esos papelitos y estos papelitos tienen un valor en pesos Tan es así, que yo puedo venderlos. No sé cuántos de ustedes hayan hecho una operación de compraventa de acciones de una empresa. Oye, pues fíjate que Edgar ya no está a gusto en la empresa y se quiere salir. Pero Edgar dice que se sale y quiere ganarse una lana. Pues le vende las acciones a Francisco. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Edgar deja de ser accionista, le vende las acciones a Francisco. Y Francisco se incorpora como nuevo socio, socio de la sociedad, ¿verdad? Ahora, no perdamos de vista también, muchachos, que las acciones desde un punto de vista legal, ojo, las acciones desde un punto de vista legal amparan el capital, se pueden vender y la venta de acciones se considera como si fuera, ojo, como si fuera la venta de un bien mueble. Lo cual está, para, está también para... Para, para estudiarlo. Cuando yo vendo acciones, la ley establece que la venta de acciones es el equivalente a vender un mueble. Tan es así que la venta de acciones de personas físicas cae en el capítulo cuarto del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta y el cuarto párrafo del artículo 126 previene la forma en que se debe de hacer el pago provisional cuando hay una enajenación de acciones. Por eso te lo encapsulan en el régimen de enajenación de bienes. Y si en un momento dado el impuesto se dispara, el artículo 215 del reglamento de la ley, te da la posibilidad de que hagas un dictamen por enajenación de acciones y puedas tener la posibilidad de pagar un impuesto sobre la renta menor. Espero que después de hoy el panorama quede un poquito más amplio y aclarado. Para que vean la importancia que tiene el que las empresas tengan en orden sus acciones. Y ya no nada más pensar que es un mito. ¿Ok? Hasta aquí muchachos, preguntas o dudas con confianza. Todo en orden, bien. Siguiendo con este, con esta, con este ejemplo. Vámonos ahora a qué pasa. Con los cupones. Los cupones no son otra cosa más que la subdivisión en la que se puede hacer el capital amparado por una acción. Vamos a suponer que yo tengo esta acción, es un ejemplo nada más, vamos a suponer que esta acción que tengo yo aquí, tiene un valor, no sé, de un millón de pesos, representado, este es una acción. Ese este es un título de un de título de acción por un millón de pesos. Y para que este título de, de, de acción sume un millón de pesos, yo lo puedo subdividir en cupones. Y cada cupón yo le puedo poner un valor. El valor del cupón va a depender del valor de la acción. Y estos cupones forman parte del título accionario. Esto es sumamente útil y por eso se piden los datos de números, identificaciones y fechas. Porque hablando del capital, yo puedo tener una aportación inicial, que es con lo que la empresa empieza. Y después puedo estarle dando aportaciones a la empresa adicionales. Y esto obliga a que yo emita más acciones. De tal suerte que ahí es donde nace la separación del capital variable en series. No sé si han visto alguna acta constitutiva donde dice capital fijo serie A, capital variable serie B, C, D, X. Y cada aportación de capital variable implica que la empresa tenga acciones que amparan ese capital. Este es todo un tema que da para otro curso de unas tres, cuatro horas, ver toda la parte legal de las sociedades mercantiles, porque aquí estamos hablando de acciones, pero ¿qué, parta, ¿qué pasa cuando hablamos de sociedades que no tienen acciones, sino que tienen partes sociales? ¿Cómo se debe de hacer una parte social en una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo? En una sociedad de responsabilidad limitada, este, las SDRL no tienen acciones que amparan el capital. Tienen partes sociales. Y a diferencia de las acciones, las acciones les dan el carácter de accionista y les permiten ustedes el reclamo de ganancias. Las partes sociales únicamente les dan el carácter de socios. No así el reclamo de ganancias. Entonces el tema legal de las sociedades... Eh, mercantiles, civiles, etcétera, tienen otra, tienen otra connotación bastante, bastante interesante. Esto que les acabo de platicar, muchachos, reviste importancia, porque al hablar de capital y hablar de la cuca, no podemos nosotros ser tan cortos y pensar, ya cierro aquí, bueno, ya voy a, voy a cerrar el ejemplo, no hay preguntas, no hay dudas, ya para cerrarlo. Bien, parece que no. Ahorita les comparto el material que, te, que, que tenemos aquí para el, para el para el tema. Por lo tanto, muchachos, vamos a concluir que no podemos nosotros el pensar en entender la CUCA si no conocemos las acciones o si no las tenemos. Porque ahorita cuando veamos las reducciones de capital. Fíjense, cuando un socio reduce capital, es decir, le voy a regresar el capital que aportó, la empresa le tiene que regresar sus acciones. Les acabo de decir hace no menos de cinco minutos que las acciones deben de estar resguardadas en la tesorería de la empresa. Esto tiene un porqué. El día que uno de los accionistas vende sus acciones o se retira, la sociedad se los tiene que devolver. ¿Por qué digo devolver? Porque las acciones son del titular de las acciones, o sea, del accionista. Una vez entendido los conceptos de capital, una vez entendido el concepto y alcance de, una, de lo que es una acción, ahora sí, vamos a ver lo que es la cuca. No podemos pensar que la cuca sea simples registros numéricos en contabilidad o en papeles de trabajo. Para que estos valores tengan sentido... Tiene que estar un respaldo legal que los, los soporte. Solo para confirmar, los cupones solo son para que el accionista tenga su comprobante de las acciones aportadas. Sí, mi estimado Francisco, es el soporte de la, de la aportación y de la integración de la, de la acción, ¿no? O de las acciones. Es correcto, mi estimado. Entonces, dicho lo anterior, vamos a compartir pantalla nuevamente. Listo. Entonces, desde aquí en el ejemplo que estamos resolviendo aquí en la... En la... En esta, en esta lámina. Vamos a ver nosotros las aportaciones y las fechas. Y aquí vemos la actualización. Que sufren estas aportaciones en cada una de las fechas. Si yo repaso un poquito y voy analizando. Esta... Esta tabla. Les voy a dar un minuto, no más, un minuto para que vean cómo está integrándose la tabla, renglón por renglón y cómo es de que, cómo es de que va teniendo un este, que vean ustedes en un minuto cómo es que la empresa va teniendo la, el capital, sus aportaciones y el saldo final en la cuca. Nosotros vamos a llegar a ese saldo final. Partimos nosotros de este saldo inicial, fíjense. 120 mil es con lo que yo inicié y voy a terminar con 799 mil. Si yo hago una comparación rápida, el valor histórico del capital a febrero de 2021 es de 719 mil. Valor histórico. Cuando yo lo actualizo voy a llegar a 799 entonces, tienen ahorita un, un minuto, muchachos, para que revisen, yo no me voy, aquí estoy con ustedes, para que revisen cómo se hace la integración y la actualización del capital. En cualquier duda, con todo gusto. Yo aquí estoy, repito, no me voy. Échenle. 30 segundos. 15 segundos. Listo. Entonces, ustedes se fijan, yo inicié el, las aportaciones de capital con 120 y termino con la actualización de 799. Entonces, retomando, como podemos apreciar, simple y sencillamente la cuca que es, pues, el capital social al cual le fuimos incorporando la inflación. Y aquí, hasta ahorita, la empresa no tiene ninguna reducción de capital. Vamos a ver aquí la lámina que sigue. En ese ejemplo, en el mes de febrero el saldo de la CUCA es de 799. Aquí lo tenemos. Dicho lo anterior, se procede a explicar el procedimiento para determinar si al momento de realizar una reducción de capital se debe de pagar algún impuesto sobre la renta. Acuérdense que la lógica de estos muchachos es que cuando ustedes aportan capital, lo aportan a un valor. Y el día que se llevan su capital de regreso, puede ser que ese capital traiga implícitas utilidades que se han generado y esas utilidades que provienen de una reducción de capital en realidad se consideran dividendos. Es decir, si tú aportas 10 y te llevas 12, probablemente esos 12 son utilidades que son dividendos y tendremos que pagar el impuesto sobre la renta de esos, de esas utilidades que se dan por la reducción de capital, que realmente en la esencia se convierten o son dividendos. Vamos a ver. Vamos a dividir nuestro cálculo en, dos, en las dos fracciones del artículo 78 de la ley, que así lo, el, el procedimiento del artículo 78 considera calcular dos impuestos, el impuesto de la fracción primera y el impuesto de la fracción segunda. Vámonos en orden. Vamos a ver cómo se calcularía el impuesto sobre la renta de la fracción 1. Y cualquier duda, pregunta a la orden. Primero, yo tengo que calcular, todo eso tiene un orden eh, de, tiene un orden lógico de solución. ¿eh? Para calcular el impuesto a la fracción primera, yo voy a tener que determinar la utilidad distribuida y para esto necesito conocer ciertos valores. Primer valor, reembolso por acción. ¿A qué valor te regresó el capital? Tengo que restar la cuca por acción. Tengo que tener el saldo de la cuca total dividido entre el número de acciones de la empresa que están en circulación. Y esto nos va a dar un resultado. Y nos da un resultado unitario. Lo multiplico por el número de acciones que se reembolsan y eso me va a dar una utilidad distribuida. Vamos a ver. Es importante señalar que la utilidad distribuida se determinará en la medida en que el reembolso por acción sea mayor a la cuca por acción. Es decir, si la cuca por acción es mayor al reembolso por acción, la utilidad es cero y si la utilidad es cero, no hay impuestos sobre la renta que se deba de pagar. Partimos nosotros del cálculo, o más bien, partimos nosotros del reembolso por acción. ¿Cómo se calcula el reembolso por acción? Es el importe total que yo le doy al accionista entre el número de acciones que le reembolso y eso me da el reembolso por acción. La cuca por acción se determina dividiendo. La cuca por acción se determina dividiendo. La cuca a la fecha en que yo reduzca el capital entre el número de acciones emitidas y esto me va a dar la cuca por acción. Entonces yo tengo que entender, tengo que, te, tengo que entender y tener este valor y este valor. Si ustedes se fijan muchachos, hasta aquí no hablamos más que de prácticamente operaciones aritméticas que provienen de un cálculo previo que sería este.